Sin, sin sonido, aquí estoy vivo Haciendo yo un ritmo, así yo lo predico y lo sigo Soy rapero desde hace tiempo, no lo digo mucho Pero aquí estoy y siento, siento que estoy esperando mucho rato La crisis no llega, loco, que estamos esperando Así estamos haciendo esto, así es como lo hacemos Así es como yo sigo, y yo siempre repito que nunca dejaré esto Porque yo soy rapero de nacimiento Ya llevo más de 20 años en esto Soy rapero, hermano, y represento ¡Hey! Yeah. ¡Mato supo el pelado! <risa> ¿Qué soy? Estoy listo para la batalla. Ay, no se cache que estoy aburrido. <risa> No la veo. No la veo, no la veo, no la veo. Bueno, vamos a esperar a la Cristina acá un ratito. Acá estamos ya camino al.. al evento a la segunda expo eh, motos del Duoc eh, me encuentro este sector de camino a Melipilla con Vespucio esperando a la Cris la Cris que siempre la confundo con el Cris en los directos pero puta ah, bueno, no. eh, una gran suscriptora que siempre está ahí apañando comentando viendo los videos también está la catita que no la quiero dejar afuera la catita también ahí apañando dándole eh, siempre en los directos también un fuerte abrazo ahí, Catita. Eh, así que vamos a esperar, güey. Pues, ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la Cris? Cris... Yo cacho que los carros ya llegaron ya, güey. Bueno, para valer voy atrasado. Oye, ¿sabes que Estoy teniendo atados con la moto, güey. Le cuesta caleta prender cuando está fría, wey? No sé si es problema de batería. Me tinca que puede ser batería y agua. ¿Qué será? Porque después de que prende, ya no tiene problema, ¿cachai? Prende, anda bien, no hay ningún atajo, no se apaga. Pero en la mañana cuando me levanto, weón, bueno, tiene atajo, weón. Yo creo que voy a tener que llevarla al mecánico nomás. ¡Halo! ¡Hoy telequiz! Se habrá equivocado, weón. Se habrá equivocado de plaza. iba la pelotita, iba la pelotita, la pelotita uno, la pelotita dice que primero la pelotita avanza, la pelotita avanza. Oh shit, iba la pelotita, ¿no? ¡Sí, <risa> <¿Qué? risa> no, no, vamos, vamos! Llegamos un poco tarde, manega. <risa> ah, bueno. Era las 10, son las 12. ¡3.35! ¡Belverón! Cabro, se viene, Réviu Ya yeah. Yo no voy por la casita, cabros Voy a, voy a, voy a, voy a, cabros Qué empana la se vi, wey ¿Qué pasó, Paco? Quince millones de pesos a la ciudad ya, nos vamos, nos vamos a almorzar con los noobs. El evento estuvo bueno. Ay. El evento estuvo buenísimo, estuvo la raja, lo pasamos bien. que me vaya adelante y ni siquiera sé por dónde es la wea <risa> oye el evento estuvo bueno hermano estuvo bueno estuvo igual que el año pasado estuvo buenísimo wea. lo único malo es que igual es como un poquito chiquitito y la verdad es que puta creo que de repente de uno queda como con gustito a poco Caché por dónde hay que doblar? ¿Eh? cachai por dónde hay que doblar? para de... ¿cuál es esta? Eh... Y como les comento, uno queda de repente así como con gustito a poco con el tema del evento porque es como un poquito pequeñito, pero no, bien, bien, hasta motitos lindas, hasta motos grandes eh, estuvieron haciendo ahí algunos, algunos concursos eh, de la moto que suena más, que están haciendo ahora eh, también hicieron concursos de carreras lentas, cachai, así que no, bueno, excelente, muy, muy, muy buen e e e evento muy muy buen evento ojalá lo sigan haciendo eh, que no se pierda y ojalá que empiecen a aparecer más auspiciadores para que el evento no se pierda con el tiempo y, y, se, y lo podamos seguir disfrutando durante el tiempo que, que se pueda wey. así que muy muy muy buen evento eh, puta yo con los carros ahora me voy a comer un y iba a ir a buscar a la peladina pero como que no no quiso salir con los cabros me dijo no no Ando a almorzar solo, después me venía a buscar. <risa> Así que... <risa> no cacho que wea pero bueno. Así que eso pues chicos, los vemos, los dejo. Nos vemos muy, muy, muy, muy pronto en algún otro video. Como se habrán dado cuenta, el clip terminó como si lo hubiéramos cortado con un machete. Pero el tema está en que... Eh, no sé qué habrá pasado ahí con la cámara que me cortó el clip justo ahí y no alcancé a despedirme. Así que quiero aprovechar de despedirme a ustedes chicos, eh, muchísimas gracias por todo, así que quiero aprovechar esto para invitarlos a todos este 14 de septiembre a partir de las 2 de la tarde en el parque Bustamante. Con el sentido de ser parte de la marcha que dice no al hilo curado. Es eh, una marcha que estaba siendo organizada por un gran amigo personal, Riyad Roa e Imperio Medina. Así que chicos, los espero. Espero sean parte de esto porque de verdad que para muchos de nosotros es muy, muy importante empezar a generar conciencia al respecto. Así que esos chicos los dejo. Nos vemos muy, muy, muy, muy pronto. Chao, chao, chao.